Peggy 18 He llegado al final de la prueba. El aire permanece inmóvil. yo soy cazador. La caza me ha llevado a olvidar los límites de este mundo. Las estaciones pasan. Sumiéndome cada vez más en lo oscuro. En donde he encontrado la verdad. Mi redención está cimentada sobre simples cenizas. Debo olvidar el pasado para poder seguir el camino correcto. Una vez fui asesino. ahora le estoy caza, debo destruir a aquellos que osaron llamarme hermano, el aire permanece inmóvil y yo soy cazador.